Al que beba del agua que yo le daré, ella se convertirá para él en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, al discípulo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nuestro párroco nos dirigirá algunas palabras. Cantemos. Salmo 41, pone en boca de una sierva en un cerbatillo, un anhelo que está en el corazón de la samaritana hoy en el Evangelio, que está en el corazón de Jesús en primer lugar. Mi alma tiene sed de Dios. Podemos tener sed de muchas otras cosas. A esta altura del día y con calor, mejor no les doy ideas de lo que pueden tener sed. Y una publicidad engañosa decía que quien bebiera esa medida de fantasía le apagaba la sed. Sprite, ¿se acuerdan? Sprite, apaga la sed Mentira, mentira <risa> la sed. Tenemos sed de Dios Yo reconozco que el único que ha saciado Porque busqué aguas donde, donde no estaba ¿no es cierto? Busqué aguas que por un tiempo saciaron Pero que volví a tener sed, ¿no es cierto? Y antes de sentir sed, muchas veces hemos sentido tristeza, fracaso en un sentido que no vale la pena, que perdimos tiempo por no beber directamente de Jesús. Así que llego a esta comunidad para que juntos sigamos bebiendo de Jesús, de ese Jesús que lo encontramos en su palabra, que lo encontramos en la comunidad, que lo encontramos en los sacramentos, que lo encontramos en la forma y en los lugares más increíbles. ¿no? Si uno dice, ¿dónde estaba, Señor? Tú estabas primero, yo pensaba que aquí te iba a descubrir, que aquí te iba a anunciar y tú estabas presente en medio de tantas realidades donde invitas a abrir los ojos para reconocerte. Así que juntos los invito a que podamos cultivar esa sed de Dios y mostrar el camino que lleva, no un pozo que luego hay que volver, que nos cansamos y fatigamos, volvamos a la fuente de nuestra vida como la expresa esa pila bautismal. A él le cantamos. Tengo sed de encontrarme con muchos samaritanos y samaritanas. Tanta gente que se siente fuera de la iglesia, que no es digna, que no la miramos a la cara, porque hemos generado una sociedad, y no, no pocas veces una iglesia, sed negadora, donde hay algunos más privilegiados y otros no califican, ¿no es cierto? Sigan participando ¿sí? Tengo sed de encontrarme ahora en Pedro Aguirre Cerda, como recientemente en Pudahuel, con tanta gente que no la conocía en las capillas. Yo tengo muchos amigos y amigas que no van a casa, que en situaciones de calle, que están presas del alcohol, de las drogas, que están en otros caminos porque creen en Dios de otras maneras también y es válido. Yo quisiera que fuéramos juntos más, que todos contagiados de esa sed, ¿no? ya lo decía el padre Julio no quedamos a puertas cerradas calentitos como lo mismo de siempre y como somos pocos que el último cierre la puerta tenemos que ser una iglesia en salida y una iglesia que tenga predilección como la tiene y la tuvo don Enrique Alvear ese pastor bueno que lleva en el corazón y que acompaña mi vida de sacerdote también a él le pido que me ayude a reconocer a tantos samaritanos y samaritanas que están lejos. Acerquémonos como que sobre hacía. ser insaciable por más amigos no por más jefes más jefes disculpando lo presente, ¿cierto? <risa> y por más feligreses como si yo estuviera varias vale, tarimas más arriba confieso que me encojo un poco donde nos tienen puesto a Julio y a mí ahí arriba porque no saben lo abajo que están, ¿no? y hay que decir constantemente, los que me conocen, ¿no cierto? por eso yo tengo este lado de la cabeza más hundido que este otro lado ¿Qué digo yo? ¡Bájate! ¿Se olvidaron? ¡Bájate Pacheco! ¡Gracias! Cuando uno se pone soberbio, ¡bájate Pacheco! Cuando uno cree que se la sangre toda, ¡bájate Pacheco! ¿Cierto? Tenemos que repetirlo muchas veces, seguir, ¿no? Hemos sido una sociedad de una iglesia de privilegios, de superiores, de personas que no siempre reconocen los errores. No, enseñantes, chicos, a que teníamos que decir la última palabra tantas veces hemos equivocado por esa prepotencia, ese pecado que también denunció para el Papa Francisco que se llama clericalismo, ¿no? Así que los invito a que nos hagamos amigos otros hacen amigos en la cancha ¿no es cierto? En un partido político, y es válido en un lugar de trabajo, en la universidad pero todos los que están aquí, a quienes conozco de hace uh, muchos años algunos y otros solo hace tres hermosos y cercanos años no hemos conocido en Cristo que no hay nadie que yo conozca a otro lado de verdad se los digo yo les conozco la cara y la vida a muchos hemos conocido en el Señor ¿verdad? y por eso ojalá que tengamos sed de amistad yo ya tengo a mis amigos. no tiene gracia ¿no? hay que abrir el círculo hay que dilatar el corazón para que todos quepan especialmente digo aquellos de los que otros quizás no quisieran serse amigos el sábado pasado antes yo me despedí de la parroquia Salud del el domingo 5 pero el sábado 4 salía a mediodía despedirme de un matrimonio que me llevaba una rica gomita, que que están en misa y se fueron ellos no se dieron cuenta cruzó la calle un amigo mío se llama Juanito Juanito vive en situación de calle para todos los sábados a almorzar a la olla común de Pablo VI me dio un abrazo iba rumbo al cementerio municipal abuelo, con dos amigos más Ah, no, un poquito emperafinado, cierto. Pero yo le dije, que rico tu abrazo, Juanito, porque va a ser el último quizás de mucho tiempo. ¿no? Y el próximo abrazo, ojalá que sea en el cielo. Y, y Juanito me dijo, pero ¿cómo se va a hacer usted, mi amigo? ¿no? Qué honor para mí contar con personas que me sean tan su amigo, como los Juanitos, como las americanas de siempre. ¿no? Así que tengamos sed de amistad. ¿no? Y para eso hay que dar pasos, hay que acercarse. Hay que perder el miedo, hay que acortar las distancias. Hay que sonreír más y andar menos con cara de serio, ¿cierto? Tengamos sed, como la tenía Jesús, que dijo que yo no los llamaba siervos, sino amigos. Somos sus amigos y en él vamos a ser grandes amigos. No me cabe más una sed que voy a estudiar en dos para no hablar tan largo y tiene mucho que ver si queremos realmente no solo decir que tenemos sed de Jesús sino que sea verdad porque hablamos bonito pero otra cosa, disculpando lo presente, ¿no es cierto? con ¿Ah? si tenemos sed de Dios si tenemos sed de amigos de otros que no seamos los mismos en la parábola, en la imagen de Jesús son los samaritanos habría que ver quién es más pecador y samaritano si nosotros los que creemos que no son si nosotros que nos queremos bueno estamos aquí o los que están lejos, al menos los que tienen dejado de ir no termino con dos gozos y con dos sedes muy grandes que animan mi vida una es que tengo sed que seamos cada vez más lo decía quien preside una iglesia misionera una iglesia que no se queda encerrada una iglesia de puertas abiertas una iglesia que va al en encuentro